colaboramos desde el departamento de marketing para captar fondos para los diferentes proyectos de Oxfam Intermont, como el Trail Walker, para cambiar vidas que cambian vidas. Desde las tiendas concienciamos a las personas que vienen a comprar lo importante que es el comercio justo, sobre todo para los productores. ...cambiaremos el mundo, pero es a de intentar... ...y mejorar la vida de las personas... ...que es lo que creo que hace mucha falta. Desde Administración facilitamos el trabajo... ...de los diferentes equipos de OSFA... ...ayudamos, Ayudamos a, ayudar. a ayudar. Ayudamos a ayudar. Si sí, desde donde estás... Consigas aportar un poquitín, ayudar un poquito, ver que las mujeres pueden estar más atendidas, que los pozos de agua se pueden ir creando, que las semillas se pueden plantar. Bueno, pues ya es suficiente. Esto ya te llena un poquito y justifica tu presencia aquí de toda la vida.